Chicas de YouTube, estamos aquí En lo que se viene siendo Pokémon parte 2 y Es donde estaremos Ya en Que lo que estamos cambiando A los Pokémones Estamos ya aquí de nuevo Para los que no han visto la parte 2 Aquí eh, en esta tarjetita En una tarjetita que les aparece Ahí en la esquina donde aparece aquí La R, es que no, no tengo forma de apuntar eh, ahí les va a aparecer una tarjetica donde les dirá el link de, los... les pasará el vídeo. Eh, ¿qué, ¿Qué más? les cuento? ¿Qué más les cuento, señores? ¿Qué más les cuento? Eh, bueno, esto será ya derrotando a Brook, pero tenemos que entrenar, ¿ok? Así que pues vamos a entrenar. Placar, placar, placar, placar. ¿Cómo es que no lo ha derrotado? Hoy voy a hacer más que todo entrenamiento porque necesito subir. A menos que use caramelos raros. O sea, chicos, para saltarme el espacio de video. O sea, el tanto tiempo de grabar y grabar y grabar. Y, o sea, que ustedes se cansen de yo entrenar. Pero pues lo que voy a hacer es simple: Me el truquito. es truquito, papu. Truquito. Truquito, truquito, truquito. Hacks. Si quieren que les pase los. Chats, los que tengo yo activados, eh, me dicen lo que, o sea, se los dejo en la descripción. <ríe> me pasé, me pasé. Bueno chicos, voy aproximadamente los voy a dejar por ahí en nivel 20 a todos, a los 3. O sea, no es por ser rata ni nada, o sea, porque yo me lo hubiera pasado entrenando ahí hasta llegar sí. a nivel 20. Pues es que yo soy un pro y... Ok, ahí los voy subiendo, los voy subiendo Los voy subiendo, los voy subiendo, los voy subiendo Por ahí en 20 lo dejo O 25, quién sabe Papu lo dejo ahí en Raticate porque Raticate no creo que evolucione a otro. Bueno, bueno no me he dado cuenta yo si, evol si evoluciona a otro. Vamos Charmy, Charmy, Charmy, Charmy. Ahora tenemos al Charmilion, Papu. Y en 20 creo que aprende un movimiento. O sea, no. Estos Pokémon es así. O sea, sé que los ataques así son. sirven demasiado. Pero la verdad no, a mí no me, me gustan los ataques así especiales. O sea, que sean ataques que den, que le den duro, a menos que quiten la defensa, o sea, a menos que le quiten la defensa. O el ataque los dejo. Pero si no no, no me gusta, no me, no me llama la atención. Eso sí, el BG me lo encontré, o sea, con un solo movimiento, increíble, ¿ah? ¿eh? Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Piguioto, piguioto, piguioto, piguioto, piguioto. Vale. Dieciocho, diecinueve. Ya me duelen los coditos. Me duelen los coditos. Bueno, señores, vamos a jugar nula. Vamos a hacer la pelea más épica de sus vidas. Bueno chicos, si ustedes, por lo menos, eh, un consejo ahí rápido, si ustedes tienen caramelos guardados, porque en el juego también se encuentran caramelos raros, si ustedes los guardan, o sea, en vez de gastarlos como yo, ustedes, por lo menos cuando estén en una batalla, por lo menos la liga Pokémon, o sea, que una batalla que no quieres perder. ¿no? Y tienes a los Pokémon super muertos, ¿no? Pero entonces tienes todo o Full PS, o sea, para que les suba la vida, pero no tienes Revivir porque ya están muertos. Necesitas Revivir para poderles dar, o sea, tienen que estar vivos para poder que les des vida. Pues simple, les das un caramelo raro, o saben lo que estén en 100 y si ya valiste. Les das un caramelo raro y eso les sube un PP mínimo, un, un PS mínimo. Entonces reviven porque les das un PP más, entonces ellos reviven. O sea, con un solo PP pero reviven. Entonces ya ahí puedes usar las pociones y las cosas O sea, es un, un truquito ahí Que me enseñaron No, que me enseñaron, no, que os yo enseño mm, Vale Yo sí soy un pro Y, no, y me esquivo a estos tipos que Lo que hacen es debilitarme el Pokémon Bueno, sí, sí, sí Sí, sí, sí, sí Venga, venga, no, no, no, me lo puse en rápido Me lo puse en rápido, Si no se vale, así no se vale mm, Venga, Yeuden. Esta vez sí te cargo, me lo cargo Ataque rápido, guasta. Oh, el pro, el pro, se las tira muy pro. Uso defensa, pues mira lo que uso yo. Remolino, y ahorita falla. Venga, Onix. Tornado. No, muy eficaz, güey. No. Me bajas casi 100 veces. <risas> La que hace. es dependiendo del nivel del, del Pokémon. Porque yo usaba corte con un Pokémon nivel 13. Y o sea, el año que lo usaba era mínimo. Pero utilizaba el mismo ataque con un Pokémon nivel 100. Y uh, lo acababa el primer tiro. Yo creo que, o sea, lo que hace el ataque fuerte. Eh, o sea, además de ya. El, o sea, de por sí el ataque. Hola, Jody. Venga, me lo cargo el tío, me lo cargo, me lo cargo. Garra metal. Es muy eficaz, papu. Ataque Charmander, Charmander subió. ¡Garra metal! Y me lo acabé. Me lo cargué, señores. Me lo he cargado. Sí, vamos a sacar al raticate a, a la batalla. Nos cargamos al tío, nos cargamos al tío. No, no, no. es hiper ah, hiper hipercolnillo, hiper colmillo. Puta, pues si sí sirve si sí sirve oh my god falló oh my god ¿Me dio... no no no bueno por lo menos no fue no fue tan, tan fail no fue tan adiós onix no mames ahorita usé una hiper poción igual que placas y me lo acabo. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey. Chinga tu madre, güey. güey. güey, güey. Onix eliminó. Ok, te he subestimado. Como prueba de tu victoria, aquí tienes la medalla roca. Que okay, Dios, JK, tuvo la medalla roca. una medalla oficial de la liga Pokémon Hará que tu Pokémon sea mucho más fuerte Y la técnica de estello podrá ser utilizada En todo momento Que ellos ganó 1.400 euros ¿Eh? ¿Qué moneda será esa? Espera, ya esto contigo La MT de Brook. Tumba Roca, seguramente Tumba Roca, papu Yo, yo te dije Aunque aquí creo que las MTs tienen un bug. Sí, lo sé, soy fuerte, pero más que bru papu. Vale, una vez que aquí, tenemos que irnos así volátiles, para acá. que es este, este? viene de mamá, de mamá. En mal que te pillo, soy ayudante del profesor Oak. Me han pedido que te diera una cosa, aquí tienes. Las deportivas de hermanos, <ríe> se ha puesto las deportivas. Para correr pulsa el botón B, pero solo donde haya buen sitio. Bueno, tengo que volver al laboratorio hasta el Huey, hasta el Huey. Vienen con una notita, que ellos. Cielo, aquí tienes un par de deportivas, adorable, valiente. Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte. Ánimo, mamá. Yo. ¡Vivo correr! Bueno, señores, ya estos combates van a ser mega aburridos. Estos combates sí me los voy a jugar así en Full HD porque son de verdad aburridos aburridos o sea, son combates ahí de, de de de o sea no hacen nada en el juego no son como decir vas a luchar contra Mewtwo wow eso sí es parte del juego pero no o sea una vez terminada la Liga Pokémon eh, uno va a Ciudad Celeste y ahí es donde uno captura al el... a la eh, ahí es donde uno captura qué a Pokémon a Mewtwo y pues eh, después de Mewtwo es que ya viene la, la aventura Buenarda o oh, no es antes o oh, es antes creo que es antes cuando tienes Kill pound de Celio Arona Manora y todo eso que bajáis es la prima eh, la segunda ¿cómo es que seg segunda creo que se llama se se eh, Tera Cuarta, sexta, sexta. O sea, todas esas islas y todo. El Pokémon uh, que no... ¡Uy, bueno ¡No, estoy grabando! Ay, chicos, chicos. <risa> ha salido mi mal y me ha asustado. Me ha asustado, señor, no estoy para estos sustos. Hubieran visto cómo me llegó, o sea, se me tiró así encima. Bien, me lo juego, me lo juego, me lo juego. Esto no se puede pausar. No, no, no, no, no. No se puede pausar. Pues bueno, chicos, aquí vamos. Poco a poco. Ay, qué aburrido. Me muero del aburrimiento. Ahorita me llega el Team Rocket aquí, aquí enfrente No, no, no, eso no pasa, eso no pasa El Team Rocket no se me presenta así En, en este, también en el otro sí Bueno señores, vamos a empezarnos a pasar el MTmon Este será el título del video, pasándonos MT Mon. Eh güey, yo no había comprado Ay güey, yo no había comprado repelente Güey, sí, yo en el anterior video había comprado repelente bueno, veis. Si mal recuerdo, la salida del, del MT-MO es por aquí, por unas escaleras. Por cuales no sé. Este trozo de estrella se vende bien caro. Vale. Eh... Creo que era por aquí. Hay una escalera en esta esquina, creo. Si no la hay, F. Sí, aquí está. ¿Por qué? No entiendo por qué se encuentran Uno tantos paras aquí. Me lo cargo, me lo cargo, me, le, me cargo al Team Rocket. Me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo, me lo cargo. Me lo cargo, me lo cargo. Soy muy fuerte papu, lo sé Bien, mi fuerza viene de Parte de mi Espíritu Gamer De hacerme famoso De llegar a mi millón de suscriptores Imaginan que llega el millón Uh, hago tremenda fiesta Vale, sí, aquí Hagan los pasos que les he dicho Ahí está la salida <risa> La reconocí apenas vi las paredes estas O sea, este caminito porque es amplio, es amplio y por eso me llama la atención. Mm -hmm, ¿vale? Es que vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Tú los encontraste. Cargué yo. Sé que el Elix, creo que el Elix es un pulpo y este sale un terodáctilo, pero bueno, vamos a agarrarnos el Elix que es el que yo siempre me agarro. Uf, un Y no, wey. ¡Hemos salido, señores! Pues, nada, estamos aquí. Miren, esta es la cueva celeste. Ya va, ya les digo, ya les digo. Esta es la cueva celeste, la que pueden ver aproximadamente ahí, donde está ese tío tapando. Trapa vale, aquí podemos encontrar ground Lights, no, Ferro. Aquí también se encuentra la culebra que Skeans. Ekans Y no se encuentran más Pokémon Hasta donde yo tengo entendido no se encuentran más. Ah bueno y ratatata, Pero Ratatata se encuentran en todos lados Y bueno vale vamos a ver Vamos a ver Ok Muchos van a entrar aquí La verdad no tienen que entrar aquí sino hasta que lleguen a Ciudad Termina Vale Bueno primero que nada Tenemos que ir Este es el tipo de Las medallas este es el tipo de medalla, este creo que es el... Yo hago una especie de polvo, pero no, no, no, no, no tengo polvo hoy. Ok, este es el, el robo. Aquí esto es, esto no me importa tampoco. Lo vamos a aprovechar y compramos repelente, papu. Cuerda huida, cuerda huida. No, esto sí es necesario, no, no, no. La cuerda huida sí es algo esencial. Así me gaste todo mi dinero. Vamos a vender... Uy, se me aburrió el inventario. Presento un bug de inventario. El trozo de estrella por 4.000. Listo. Ya me llené mi ítem, Vale, vale, vale, vale. Ahora venimos para acá, para acá, para acá. La verdad, creo que había forma... No, no hay forma, no, no hay forma. Sí o sí me toca pasármela así. No, no, no, sí. Sí hay forma. Sí, sí hay forma. Sí hay forma. Así. Hola, tú no eres de por aquí, lo mejor, ¿no? Prenden una estrategia para... Quiero atrapar y entrar por acá. Tipo, bueno. Debo sacarme a Pigueoto de aquí, de, o sea, de primerito Uff Chicos, aquí es donde yo les muestro la estrategia que yo les decía Ah, no se puede usar, what the fuck Ah, no, es después de terminar el combate que lo puede revivir Oh no, F, es señor. F. Güey, me he quedado sin... Me lo voy a hacer en rápido porque me hace falta. Güey, no, perdí, perdí. Clefari, es la única esperanza. ¡No! Me los llego a 30, me los llego a 30, me los llego a 30. Nada, nada, nada. Ustedes tendrán que practicar y eso, pero yo me los llego a 30, pues. Vamos a clofiar y su, su, su, su... Eh... fuego de fetón, a ver. Otra vez un tenido inservible Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. Vale, ya el teléfono está caliente. Vale, ya por cuánto vamos... Nada, 18 minutos Ya por ahí a los 22 minuticos se acaba el vídeo. Ya, 21, 2, 3, ¡ah! Voy. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo haré una pequeña pausa, un corto de rato y volvemos.